Presenta. La reforma fiscal 2014 generó el más de beneficios el para La frontera La general, formalidad de las empresas es una tarea La vigente. economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el La gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia sale. gubernamental No es nada personal. No es nada personal. Son solo negocios.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 Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por Internet, en, nuestras, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, el fanpage de Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto, en el de Solo Negocios, que termina en Solo Negocios MX. Y bueno, pues en esta emisión vamos a platicar de un tema que acontece de forma histórica para México, en la conformación que ya habíamos anunciado hace tiempo, y en su caso, en la primer decisión, vamos a llamarle, de este o primer comunicado que emite este comité en particular del que vamos a platicar. Pero bueno, primero que nada vamos a hablar de una antesala. Un número uno, vamos a hablar de los ciclos económicos. Como usted sabe, la economía crece o decrece, le decimos expansión o recesión, y en el cambio, para llegar a una recesión, por ejemplo, hay una desaceleración primero, ¿no? ¿Por qué? Porque se configura matemáticamente un umbral, vamos a llamarlo cero, en donde cuando hay un resultado positivo, o sea, arriba de cero, hay un escenario expansivo, y cuando este está abajo de cero, pues es un escenario de contracción. Ese es el principio con el que tendríamos que ilustrar mentalmente cómo se configura este tema. Cuando la economía continuamente va en sentido positivo y cada vez más alto, habla de un ciclo de expansión. Y según ciertas teorías económicas, cuando empieza a decrecer ese ciclo expansivo, pero sigue arriba de cero, sigue expansivo, se desacelera la economía. ¿no? Así lo, lo podríamos decir de manera muy sencilla. Cuando traspasa el umbral de cero y se convierte en indicador negativo, y continúa hacia abajo cada vez, cada periodo, hablaríamos de un, un escenario recesivo, de recesión. Y cuando llega un piso mínimo y de ahí empieza a subir, pero sigue con indicador negativo, pero cada vez eh, el gráfico puede irse ilustrando de una manera más cercana al umbral cero, hablaríamos de una recuperación. Entonces, con esos cuatro parámetros, pero tomando en cuenta la parte positiva como expansiva y la parte negativa como contracción, hablaríamos de los ciclos económicos, el ciclo de expansión y el ciclo de eh, contracción. El ciclo en donde está positivo el resultado y el ciclo donde está negativo. Dicho así, uno fácilmente pensaría que cuando se habla del Producto Interno Bruto y su crecimiento, por ejemplo, que es positivo, o su decrecimiento o eh, estructura de contracción que resulta negativo, pues con eso sería tan simple como para determinar que el ciclo está expansivo o recesivo, pero no es así. Realmente lo que ha venido ocurriendo con el pasar de los años y las indagatorias que por medio de investigación científica se formulan, se publican, se validan se convalidan, se analizan se critican, etcétera, pues se llega a la deducción que el puro producto interno bruto no señala de manera total todas las condicionantes que una economía tiene. Esto hemos hablado bastante en el programa desde que desde que lo iniciamos aquí en Radiorama este, en enero del 2019 porque pues, en diferentes momentos, sobre todo en 2019, llegamos a tener datos negativos, y hablábamos de un escenario posiblemente recesivo, pero el planteamiento tenía que ser un análisis más profundo para señalar propiamente una recesión o no. Elementos como la generación de empleo, como la inversión de las empresas, como las exportaciones, como las importaciones, que si bien en términos nominales pueden concebirse como una salida de recursos porque compramos del exterior, lo cierto es que tenemos la capacidad de compra. Entonces, fuertes exportaciones no significa un detrimento necesariamente para una economía, puede ser un detrimento subsectorial para los sectores económicos que pierden contra esas importaciones, pero el consumidor en general se ve beneficiado porque precisamente tiene la oportunidad de importar a mejores precios. En fin, muchos más datos son los que son necesarios para tomar en cuenta y tomar una determinación eh, clara. Hay muchas teorías económicas, algunas de ellas muy simples, quizá muy de libro de texto de primer año de, de economía, de primer semestre de, de la carrera de economía, dicen que dos eh, trimestres continuos de Producto Interno Bruto negativos hacen una recesión. Pero no da cuenta, ha habido escenarios, y ahorita voy a hablar de uno en particular, muy reciente y muy cercano a nosotros, en donde han ocurrido dos trimestres continuos de, de contracción, o sea, en sentido negativo, pero que no se le ha llamado recesión al resultado, por el contexto de indicadores extra. Y sí, hay quien pueda decir de manera también simplista, oye, no, pues nomás complican las cosas. Bueno, es, esa es una forma de ver, es respetable, pero es que hay mucho de profundidad que analizar para poder tomar una determinación particular aunado a que esas determinaciones particulares tienen consecuencias y me voy a un ejemplo en el año 2013 el gobierno del estado de Chihuahua aducía en en su exposición de motivos una modificación e incremento del impuesto sobre nóminas fundamentados en que estábamos en expansión económica entre otros argumentos a la postre ese aumento se logró hubo juicios de amparo en contra que no prosperaron, sobre todo en las argumentaciones económicas de que no necesariamente estamos en expansión, pero finalmente todo ese tipo de discusiones se reducían a la opinión de expertos, economistas, que pudieran haber fungido como peritos en esos juicios. Pero no significa que lo que alguien en ese momento dijera permearía por el resto del universo, porque la opinión de una persona, en un momento dado, las condiciones podrían haber sido diferentes con esos mismos indicadores años después, ante poblaciones diferentes, ante circunstancias económicas diferentes, contextuales, etcétera, etcétera. Entonces, en esa tesitura, pues no se puede concebir de manera tajante uno u otro aspecto tan frío como nada más ver la movilidad del indicador del Producto Interno Bruto para hacer una determinación fija del ciclo. Bueno, ante esto, y ya desde... No tengo aquí el dato exacto de cuándo empiezan, pero si no me equivoco, el primer anuncio se hace en julio 27 de 1979. Es, es el primero que veo aquí en la lista de, de fechas. Este, o sea, ya hace 43 años. Inició en Estados Unidos el organismo denominado, un centro de investigación denominado National Bureau of Economic Research o Buró Nacional de Investigación Económica. Hay muchísimos centros de investigación, son organismos privados que se conjuntan diversos economistas que normalmente tienden a pensar de una manera homogénea en ciertos aspectos ideológicos y en su caso plantea este EMBER criterios que son adoptados que son en la práctica tomados formalmente, no puedo decir la palabra oficialmente porque oficialmente tendría la, la significancia gubernamental, o sea, aquí no es el gobierno el que está involucrado, son economistas privados, independientes, que en su caso conjuntan esfuerzos y construyen una serie de parámetros que además van modificando con el tiempo y arrojan precisamente un... Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de Estados Unidos. Y entonces, con este comité, se llega al punto concreto de que es la ENVER, este organismo, en su comité de fechado de, de, de ciclos de la economía, el que determina cuándo estamos en expansión o en recesión en los Estados Unidos. O sea, ellos dicen, en el ESO, es el giro y ya vamos a entrar a recesión. En ese momento se dio el giro y vamos a entrar a expansión. No opinan en este comité sobre condiciones particulares de las políticas públicas, sobre la gestión de la Reserva Federal o del gobierno de los Estados Unidos, o del contexto económico, si una guerra es correcta o incorrecta. Esa no es su tarea. Su tarea es técnicamente, con todas las herramientas económicas, estadísticas, matemáticas que hay, comprobar que la economía entró en un estadio de recesión o de expansión a partir de sus conocimientos. Con estos esfuerzos, la Enver ha determinado una cantidad importante de ciclos económicos que precisamente arroja desde ese momento de 1979 y con estudios previos desde 1800, ojo, 1857 análisis de ciclos económicos. Y que hoy por hoy, todos los órganos gubernamentales y privados en Estados Unidos atienden a lo que ellos indican para señalar estamos en expansión o en recesión y en su caso ejecutar en consecuencia decisiones empresariales, políticas públicas o lo que corresponda. En ese sentido, en México constituimos un comité hace unos cuantos meses y ayer, martes 2 de agosto, emitió su primer comunicado. Voy a corte y regreso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 la violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43-2020, diagonal exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo.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 Continuamos en Solo Negocios Radio. Y bien, como les decía antes del corte, pues básicamente se constituye en Estados Unidos. Eh, este comité hace un análisis con todos los indicadores y aquí cabe comentar que la cultura anglosajona tiende a ser mucho más documental que la pues, romana, hispana, latinoamericana, española, como le quiera llamar. Pero, o sea, ya en cualquier cosa apuntan hasta lo que no, y acá, pues, de memoria y si nos acordamos, ¿no? Bajo esa lógica, pues, Estados Unidos tenía muchísima información histórica para construir, como le digo, desde el año 1854 la base y luego en 1857 la primera recesión declarada, ¿no? O sea, estamos hablando del siglo XIX, así que ya hace un ratito. Pero el punto en concreto es que tienen un histórico bastante notorio que ayuda... a a conocer tendencias, brindar información para entender el porqué de determinadas recesiones. Por ejemplo, la de 2020 es clarísima, ¿no? La autoindujimos pues, al mandarnos a nuestras casas los gobiernos para protegernos de COVID. Y, pues bueno, ese cierre de operaciones, pues simplemente provoca una recesión. Pero hay otras que, por ejemplo, la del 2008, nace de una problemática financiera ocasionada por la opacidad y violaciones a normas de transparencia financiera que ocurrieron desde, desde el año 2000 en adelante o quizá incluso desde atrás. ¿no? En fin, la relevancia de tener este tipo de comité fuera del espectro político también es importante porque al final del día los economistas que gestionan alrededor de ese comité pues tienen un reconocimiento por su investigación o la ejecución de sus conocimientos en las instituciones donde elaboren y los aleja la determinación política y el ánimo político de algo. Le reitero, en esa época en la que el gobierno de Chihuahua eleva el impuesto sobre nómina, uno de los estudios que señalaban que posiblemente podríamos estar en recesión se fundamentaba en planteamientos de investigación económica, pero además a editoriales en, en los periódicos mexicanos, y el gobierno federal se puso. De pelos diciendo, para nada estamos en recesión. Y es que había una sucesión de SIX, que son los sistemas de indicadores cíclicos y adelantados, que indicaban 13 continuos meses en sentido negativo y por debajo del umbral de 100 puntos, que es como opera ese, ese indicador. 13 meses continuos negativos. Pues hubo quien dijo, pues estamos en recesión. Y el gobierno le dijo, no, para nada. Por ningún motivo estamos en recesión. Y entonces, obviamente, era como una ofensa. Es como este argumento que el presidente que, que devalúa el peso se devalúa, y ya sabe, el mundo de la dicharachería y todas esas estupideces que, que pululan por nuestro país en la historia completa. no O sea, completamente alejado de la ciencia, completamente alejado de las matemáticas básicas. no Y entonces, en esa lógica, realmente no se trata de tener un comité que señale ciclos para golpear a un presidente o a un gobernador o a un alcalde o a quien le se sienta aducido por el golpeteo. Se trata de conocer datos que nos arrojen información para mejor tomar decisiones, punto. Para hacer un esfuerzo de mejor toma de decisiones. Y eso es lo que arroja es un comité independiente, bien reconocido, y que va a eliminar de la política la temática de decidir o discutir si estamos en relación a expansión. Claro, esto no quiere decir que perdamos nuestro derecho este, de réplica o, o, o, o, o de libertad de expresión para decir no estoy de acuerdo con lo que dice el comité, va, pero en términos generales es lo correcto, es como estar de estar decir yo no estoy de acuerdo con la vacuna porque me van ah, no, a meter un chip que me va a leer el cerebro o alguna tontería así bueno, pues es la misma usted puede pedir lo que se le pegue la gana pero si es contra argumentos sólidamente validados pues nada más es un argumento el de usted simple frente a un argumento respaldado y arbitrado y arbitrado significa colegiado que varios lo revisaron que varios lo ejecutaron que son pares con estudios homogéneos y entonces en el National Bureau of Economic Research pertenecen en el comité los siguientes economistas que quizá no los conozcamos mucho, pero pertenecen a determinadas universidades que es lo que los caracteriza mucho en Estados Unidos, que en su caso respaldan mucho su trabajo de investigación académica. Robert Hall de Stanford University, Robert Gordon de Northwest University, James Poterba del MIT, Valerie Ramey de la Universidad de California, Cristina Romer de la Universidad de California, David Romer de la Universidad de California, James Stock de la Universidad de Harvard y Mark Watson de Princeton University. Y bueno, es gente que además ha estado en el comité, ha salido del comité, ha regresado al comité y, y, y trae experiencia en determinar ciclos económicos, en hacer investigación alrededor de... tiene publicaciones en revistas arbitradas que son las revistas que te revisan eh, eh, otros expertos para ver si validan la publicación de tu artículo o no, que son revistas sin dibujitos, son revistas meramente con documentación y con cálculos. ¿Quién más ha estado? Que son conocidos, por ejemplo, Ben Bernanke, quien fue presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, este Eli Chapiro de MIT Víctor Sarnowitz de la Universidad de Chicago Martin Feldstein de la Universidad de Harvard entre otros ellos han sido miembros del Comité Estadounidense de Fechados ¿Qué dijo en su última publicación? Pues sucede que el pasado 19 de julio de 2021 anunció que la determinación de la recesión de abril de 2020 ocurrió en un lapso de solo dos meses. Y dice así en lo general el, el, el, el, el análisis, ¿no? Dice, el Comité de Fechado de Ciclos Económicos de la National Bureau of Economic Research mantiene una cronología de los picos y pisos de recesión de los ciclos de negocios en los Estados Unidos. El Comité ha determinado que una recesión... En la actividad económica mensual ocurre cuando la economía, o, o ocurrió, perdón, cuando la economía estadounidense en abril de 2020 inició su proceso de cuarentena. La, el pico previo en la actividad económica ocurrió en febrero de 2020. Entonces, el punto máximo de la economía llegó hasta febrero de 2020 y en eso todo cayó marzo y el piso llegó a abril de 2020. Duró dos meses la recesión. Y es la recesión más corta que ha ocurrido en la historia de los Estados Unidos. Y aquí le comento un poquito de las historias. Fíjese. Esta duró dos meses. La. A ver, déjenme dónde quedó el ciclo. Through quarter, peak, peak, peak. Aquí está. Esta duró solo dos meses. La anterior duró 18 meses que fue la de 2007 a 2009, recesión financiera, vamos a llamarla. La anterior, de marzo de 2001 a noviembre de 2001, duró ocho meses, que fue la recesión de los dot-coms, se acordará, y, y de este, pues, las, estas quiebres de Enron y de, uh, ¿cómo se llamaba? Anderson, la firma de contadores y demás, ¿no? La anterior recesión fue del, de julio del 90. A marzo del 90 duró ocho meses, que fue alrededor de la Guerra del Golfo. La anterior recesión fue del 81 al 82. Esa duró 16 meses, que fue durante el término de Ronald Reagan. Y previamente, poco antes, de enero del 80 a julio del 80, había ocurrido una de seis meses, también en el periodo de Reagan. Antes del 1873 al 1875 duró 16 meses del 69 al 70, 11 meses. Del 60 al 61, 10 meses. Del 57 al 58, 8 meses. Etcétera, etcétera, ¿no? Para atrás le digo, nos vamos hasta 1857. Y entonces esto nos dice: ¿en qué mes fue el momento máximo de la economía? ¿En qué mes fue el momento mínimo de la economía? ¿Y cuánto duró el periodo expansivo? ¿Cuánto duró el periodo recesivo? ¿Y cuánto duró el ciclo que es los dos juntos? O sea, un ciclo económico completo incluye un periodo de recesión, de expansión y uno de recesión. Y entonces, bajo esta lógica, pues podemos darnos cuenta que Estados Unidos, muy a la usanza de libre mercado, de neoliberalismo, de dejar hacer, dejar pasar, pues normalmente, y a mi conocimiento de historia de la economía, en estos periodos que acabo de citar de recesión, a reserva del último, nunca metía las manos por el, por, por el pueblo, o sea, nunca inyectaba recursos, nunca subsidiaba la gasolina, nunca enviaba cheques, nunca inflaba jurídicamente los estos uh, cheques de desempleo, los de seguros por desempleo. Vamos, dejaba que pasara la recesión y se resolvía y se acababa el problema. no La economía por sí misma lo, lo presumiblemente lo hacía. La de 2007-2009 es relativo, porque Estados Unidos incluso parcialmente nacionalizó la banca y estuvo el tap por el rescate monetario impresionante que ejerció en ese entonces precisamente Ben Bernanke y en su caso a la postre sostuvo Janet Yellen a cargo de la Fed este en febrero de 2020 que entramos en recesión, lo que es el pico máximo de, de expansión y luego ya en marzo entramos en recesión y abril de 2020 tenemos recesión y se acaba la recesión en Estados Unidos es no solo ese equiparable al tapor monetario de sobre liquidez que impulsó el gobierno, en la Reserva Federal de Estados Unidos, tasa cero y compro bonos a lo loco para meter liquidez a la economía, o sea, impresión de billetes, sino además el cheque Trump a todo contribuyente estadounidense, y luego el cheque Biden, y luego la sobreinyección jurídica sobre cheques de seguros por desempleo. Todo eso provocó que la recesión durara solo dos meses. Y hay quien pudiera juzgar, ah, pues fue un éxito, ¿no? Pues sí, pero ahorita tenemos un trancazo inflacionario, que para qué les cuento. Y entonces hay quien podría decir, ah, fue un fracaso. Y ahí es donde un ente que se dedica a hacer un análisis técnico y define fechas y punto, no opina el porqué de esas fechas, no opina qué hubo detrás, deja la información para que los analistas los asesores, los empresarios los consumidores y los políticos tomemos decisiones critiquemos lo correspondiente y ajustemos para mejor tomar decisiones y esta es la relevancia de un comité de este calibre y de cómo se conforma en Estados Unidos y de qué hace en Estados Unidos y entonces en Estados Unidos si el Ember dice que la recesión se acabó en abril de 2020 y no ha iniciado ninguna otra recesión mis timbres, o como dijera quién era Cantinflas, ¿no? Este... Primer trimestre de 2022 negativo, segundo trimestre de 2022 negativo, y en este momento Estados Unidos no está en recesión. Voy a corte, regreso, y vamos ahora sí con el Comité Mexicano. No se vaya. Regresamos, no se vaya.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 de la república. ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper? Ay, buena pregunta. El amor. No. El acero. No. Una promesa.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 Continuamos en Solo Negocios Radio. Y seguimos entonces en Solo Negocios Radio y dejamos y reitero lo que pasó precisamente en el segmento anterior. Definimos y concluimos que Estados Unidos en ese momento no está en recesión, aunque tenga dos trimestres continuos negativos, porque la información disponible como generación de empleo, desempleo, eh, rotación, eh, seguros por desempleo solicitados, etcétera, etcétera, está en perfectas condiciones. Mucho más de lo que pudiera esperarse y quererse. Y en esa lógica, pues entonces lógico, valga el comentario, la redundancia, que se declare en recesión algo que no está en recesión. Que se está acercando, que se está desacelerando, bueno, eso es algo que podemos destacar pero no se está en recesión en Estados Unidos y vuelvo en contra de aquellos agoreros del desastre que señalaban y que son clasificados claramente como especuladores bursátiles, como Ray Dalio, como el de Berkshire Hathaway, como, este, pues ahí sí, con decepción, los líderes de JP Morgan y de Deutsche Bank. Que ellos realmente hablan más como del futuro por el tema de cambio climático, y ahí sí, pues hay, hay tema importante a considerar, pero que en la inmediatez hablaban de una recesión, al menos ahorita no está. Puede parecer en los siguientes días, en los siguientes meses, bueno, eso es otra cosa. Pero al menos ahorita, con los dos negativos gringos, no hay recesión. Y entonces, en el 2019, se da una discusión en México similar. Tenemos un año 2019 con indicadores de Producto Interno Bruto muy malos, negativos o en cero, y se señala que estamos en recesión por algunos analistas, algunos editorialistas, y el gobierno, no, el PIB no sirve, no hay que hacerle caso, hay otros indicadores, yo tengo otros datos y cualquier cierta de politiquería. Y entonces en la técnica, pero públicamente discuten algunos economistas en Twitter, la necesidad de extraer de la política y de la grilla y de la discusión editorialista el tema de definición técnica de lo que es una recesión o una expansión dentro de esos economistas se encuentran Jonathan Heath quien hoy en día es subgobernador del Banco de México y que normalmente ha sido alguien y usted sabe hace dos años lo tuve oportunidad de entrevistar para, para la universidad del programa y, este, y bueno pues con él Uh, y Julio Santaela, quien era presidente de Inegi, lo comentan, o sea, son tuitazos que Santaela normalmente replicaba los tuits de Inegi, diciendo, ah, pues el resultado del PIB está punto. La gestión de Inegi, por cierto, es clasificar, conseguir los datos, hacer las encuestas y enterarlos con, con, con las técnicas validadas por su consejo directivo o su unidad de toma de decisiones, para arrojar y decir, ah, pues tenemos los indicadores y ya hay un set de indicadores gigantesco que tiene Inegi, ¿no? Y entonces ellos tienen prohibido estar opinando sobre el origen y el porqué de esos razonamientos simplemente arrojan los resultados y de nueva cuenta esos resultados los toma la población y, y, y evalúa en supuesto que tenga como consumidor, como empresario como trabajador, como político como, como oposición, como lo que quiera y entonces eh, le, le dice Jonathan Heath México ya debería tener un comité de fechado de ciclos y dice, Julio, ahora le vamos a ponernos a, a, a discutirlo, cómo construirlo y hagámoslo conducente para que funcione, ¿no? Y digo, sé que así es la discusión porque los estuve leyendo, o sea, dentro de los mil comentarios absurdos que hay en las redes sociales, este, pues ellos seguían su conversación, súper interesante. Bueno, pasa el tiempo, se discute con otros economistas y... <coughs> el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ha sido un organismo muy cercano a Jonathan Hitt porque perteneció Jonathan hasta que se hizo su gobernador en este instituto y dejó anclado en el instituto el indicador IMEF que cada mes le damos pauta, que de hecho ahorita debería, a ver si tengo unos espacios para comentarlo porque salió el, el, el lunes pasado. ¿no? El tema es que voltea y dice, bueno, no queremos que esto recaiga en una unidad gubernamental porque se politiza. Y el organismo que tiene la capacidad administrativa para poder hacer lo que necesitamos muy sencillo para poder llevar a cabo este comité, que es pues, tener las instalaciones para juntarnos o los sistemas de videoconferencia que cualquier organismo los tiene, y tener este la mecánica de difusión, el acercamiento con la prensa, sobre todo de materia económica, etcétera, Pues es IMEF. Y entonces, voltean y dice a IMEF, ¿qué onda? Encárgate tú administrativamente del comité no es tu comité tú no asignas internamente quiénes son los miembros Este es, es como que solo un trabajo administrativo y el MF dice, adelante, con mucho gusto en ese momento estaba, si no me equivoco Ángel García Alascurain de presidente ya cuando se discute formalmente la integración del comité y ahora que está Alejandro Hernández Bringas se emite el primer reporte pero primero ¿Qué hace este comité? Bueno, pues la, la misión es identificar los puntos de giro que marcan el inicio y el final de recesiones y expansiones que integran un ciclo económico en la economía de México. Se basan en evidencia estadística disponible y aplicación de diferentes métodos estadísticos para establecer acuerdos, ya sea de consenso o de mayoría, sobre cuándo son los puntos de giro. El comité solo se pronuncia respecto a las fases, cuando se tiene información suficiente y definitiva para determinar una fase. El comité no se pronuncia sobre temas de política económica ni asuntos de coyuntura económica del por qué causa una fase determinada, un movimiento u otro. Partiendo del enfoque clásico, ciclo de ciclos clásico se analizó el periodo que va de 1980 a 2020, que además es el que se cuenta información con qué hacerlo, y se identificaron de entonces a la fecha seis recesiones, cinco expansiones, dando lugar a cinco ciclos completos y uno incompleto, que es el de la sexta recesión. Porque la expansión la estamos viviendo y no se ha acabado. Por eso no está el sexto ciclo completo. ¿no? El siguiente cuadro representa las fechas de punto de giro, picos y valles, o pisos, como le digo yo, que dan lugar a recesiones y expansiones en la economía. Y este cuadro usted lo puede visitar, en comité fechado cicloseconómicos.mx así le pusieron el nombre más loco que se encontraban en urls del internet y entonces todo seguido comité fechado cicloseconómicos.mx y ahí puede ver si no en las páginas de Radio Mexicana y de Solo Negocios, lo vamos a poner al ratito y ahí está el reporte y el cuadro y el cuadro básicamente nos dice que la primer, el primer ciclo va de diciembre del 81 inició la recesión y acabó en junio del 83, duró 19 meses. La expansión empezó en julio del 83 y acabó en septiembre del 85, durando 27 meses. El ciclo completo duró 46. Octubre del 85 a diciembre del 86, recesión 15 meses. Enero del 87, noviembre del 94, expansión 95 meses para 110 meses de ciclo. Ojo, diciembre del 94 el error de diciembre, ya sabemos, hasta mayo del 95, seis meses de recesión, y de junio del 95 a septiembre del 2064 meses de expansión, para 70 meses ciclo. Octubre del 2000, a enero del 2002, 16 meses de recesión, que además en Estados Unidos fueron 11, así que nos pegó más duro, ya, ya sabe usted, ¿no? La gripita estadounidense le pega la pulmonía mexicana, ¿no? febrero del 2002 a junio del 2008 77 meses en expansión 93 meses de ciclo julio del 2008 recesión de Estados Unidos 6 meses después en México hasta mayo de 2009 11 meses continuos de recesión junio de 2009 hasta mayo de 2019 expansión 120 meses o sea 10 años de expansión tuvimos y ahorita yo comenté que en el 2013 hubo dudas si hubo recesión o no esto Borra esas dudas. No hubo recesión en el 2013. 131 meses completos el quinto ciclo. Y, a, y échele ojo. Junio de 2019 inicia la recesión y acaba en mayo de 2020 para 12 meses continuos de recesión. En junio de 2020 inicia la expansión y esta no ha acabado. México no está en recesión. Pero la recesión empezó con la pandemia. La recesión empezó en junio de 2019. Y de nuevo, el comité dice, ahí está el dato, ahí se ven, discútanlo ustedes. enjuicienlo critiquen, señalen. En junio de 2019, ocho meses, es más, nueve meses antes de iniciar la pandemia incluso la recesión acabó demasiado más rápido de lo que se hubiera pensado aun cuando el gobierno mexicano le jugó al SFAG y al SEPAC de no meter las manos por nadie y de dejarnos caer y subir. México tuvo 12 meses, un año completo de recesión. Estados Unidos tuvo dos meses. Y en Estados Unidos efectivamente empezó con la, con la pandemia. Pero bueno, en este momento ni en Estados Unidos ni en México hay recesión. Esa es la información disponible y es lo que el comité señala. ¿Quién constituye el comité en, en México? Ahorita citea los nombres de los estadounidenses. Bueno, le comento, son siete miembros y el órgano administrativo IMEF representado por nuestro presidente, que en este caso es Alejandro, Alejandro Hernández Bringas. Bueno, ¿quiénes son ellos? María de Lourdes Díaz-Casad, quien es decana emérita de la EGADE y del TEC de Monterrey, eh, vicepresidente de Asuntos Hemisféricos Globales de la Universidad de Miami, embajadora de México ante Bélgica y Luxemburgo, fue jefe de la Misión México ante la Unión Europea, rectora de Escuelas Nacionales de posgrado de la EGAD de la EGAP del Tegue Monterrey, consultora de Banco Mundial, investigadora eh, de Brookings Institution, profesora y directora de Economía de la Universidad Trinity en Washington, D.C., colaborada de Paul Samuelson, uno de los eh, más brillantes economistas modernos, y William Nordhaus en los libros Macroeconomía con Aplicaciones a México y Macroeconomía con Aplicaciones a América Latina, y bueno, tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Texas en Austin. Ella es Lourdes Dieck, Graciela González Farías, especialista en análisis multivariado, series de tiempo y estadística espacial. Miembro del SNI desde el 94, actualmente nivel 3. Directora de la unidad Monterrey del Centro de Investigación en Matemáticas. Ha coordinado proyectos de investigación con apoyo nacional como extranjero. Ha coordinado proyectos para cervecería Cuauhtémoc-Mautezuma, eh, para Panamco, en la zona del Bajío, para otras empresas y ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Estadística, y tiene un doctorado en estadística por la North Carolina State University. Luis Fonserrada Pascal, pues básicamente es una eminencia académica en nuestro país, pero uno de sus principales y más reconocidos puestos fue director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el Centro de Análisis Económico del Consejo Corredor Empresarial en nuestro país, del año 2008 al 2018, Trabajó para Hacienda, para Pemex, fue cónsul en Milán, este, vicerrector en la UD la Puebla, profesor en varias escuelas, eh, economista en jefe de American Chamber of, of, of de México, entre otras, ¿no? Es un doctor en economía, eh, con estudios en la UNAM, CIDE, UAM y Princeton. Pablo Mejía Reyes, doctor en Economía por la Universidad de Manchester, coordinador del Centro de Investigaciones y Ciencias Económicas de la Facultad de la Universidad Autónoma del Estado de México y de eh, cofundador de la red de investigación sobre fluctuaciones cíclicas y crecimiento económico, un experto en este tema. ¿no? Gabriel Casillas, doctor de Economía del TEC de Monterrey y Universidad de Texas A&M, actualmente es jefe de economistas de Barclays, fue funcionario del Banco de México, fue jefe de economistas de Banorte, fue presidente del Comité de Estudios Económicos de IMEF, es un hombre muy reconocido. Jonathan Heath, pues actualmente es un gobernador del Banco de México, eh, fue el autor del indicador IMEF, este, encuestas expectativas y MEF, también creó un libro los, lo que indican los indicadores, eh, fue economista principal para varias instituciones financieras, fue ha sido profesor en varias universidades en la Ciudad de México y bueno, pues tiene un doctorado en economía. Eh, Gerardo Leiva, que es el séptimo, y ya para irme a corte, bueno, pues es economista egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con maestría en economía por el ITAM, eh, y otra en ciencias regionales por la Cornell University y obtuvo su doctorado con especialidades en crecimiento y desarrollo económico. Trabajó en cinco años en la INEGI ha impartido teoría económica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, miembro de estudios económicos de IMEF, Consejo Asesor del, del CESP, del Centro de Estudios del Consejo de Comunidad Empresarial y del Comité de Indicadores de la ANTAD, ¿no? de la Asociación Nacional de, de, de Tiendas Autodepartamentales. Auto eh, y bueno, pues ha participado en la ONU y otros comités empresariales. Entonces, pues es gente de muy alto nivel, reconocimiento, experiencia y que pues no van a dar cuentos. Aquí nada más vamos a fijar fechas y yo voy a ir a corte y regresar ahora sí con el indicador IMEF. No se vaya. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con... Solo Negocios Radio Son las cuatro con 45 y cinco minutos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 A través de Radio Mexicana, 1300 AM, NN Nuestras Noticias. Continuamos en Solo Negocios Radio. Y bueno, continuamos aquí en Solo Negocios y entonces ahí el tema de los comités de fechados de ciclos económicos, en donde ambos, el EMBER de Estados Unidos y el Comité Mexicano señalan que en este momento estamos en expansión, puede ser que estemos desacelerándonos, eso no lo evalúa el comité, pero no ha llegado el mes de declaratoria de fin del ciclo y en su caso inicio de un nuevo ciclo con una recesión. Ahora, ¿qué otros indicadores nos arrojan información para contextualizar este tema? Y son los que yo uso cada mes, al inicio de mes, los indicadores de tendencia para hablar aquí tanto en el espacio con Ricardo Chávez Carvajal como aquí en el programa de Solo Negocios Radio. El Institute for Supply Management, otro organismo privado que se dedica a la proveeduría y a temas de ese tipo, pero que en algún momento dado adoptó el indicador de tendencias de compras manufactureras, pues lo sigue llevando a cabo desde hace como 70 mil años y reporta el lunes por la mañana el indicador manufacturero de julio 2022 con un estadio de 52.8 unidades. Arriba de umbral, recordemos en este tipo de indicadores de tendencia, el umbral son 50 puntos, arriba es expansión, abajo es contracción. Y entonces, arriba de umbral por 26 meses consecutivos, bajando dos décimas respecto a la medida de junio, tendencia de desaceleración, pero con una muy buena cantidad de subindicadores bastante sólidos, algunos débiles. Nuevas órdenes bajan, están por debajo de umbral por segundo mes consecutivo. Producción baja fuerte, pero sigue 26 meses arriba de, de, de, de umbral. Empleo sube este, tres meses abajo de umbral, pero mejoró y fuerte. Uh, suministros baja fuerte, pero se queda 77 meses arriba de umbral. O sea, está perfecto suministros, ¿no? Inventarios, 12 meses arriba de umbral. Inventarios de los clientes, 70 meses arriba de umbral. Precios bajan fortísimo. Este es un súper tema proyectando inflación hacia septiembre. Bajó de 78.5 unidades de resultado en junio a 60, bajó 18.5 unidades. O sea, es extraordinaria la baja que ojalá se mantenga para que confiera una verdadera eh, muestra de resultados en materia de inflación, ¿no? órdenes atrasadas, 25 meses arriba de umbral, nuevas órdenes de exportaciones, 25 meses arriba de umbral exportaciones, dos meses arriba de umbral y la economía en general bien, y las respuestas de los, las respuestas amplias de los este, encuestados subsectorialmente siguen teniendo problemas con cuellos de botella, sigue habiendo problemas para conseguir empleo y algunos clientes empiezan a entender la no entrega de suministros que les ordenan a estos subsectores y acceder en órdenes de compra. En algunos otros hablan de que la inflación es la que está deteniendo el negocio, o sea, los altos precios. Sigue habiendo problemas en, en el suministro de semiconductores. Este, ahí ya empieza a haber discusiones de que si viene una recesión o no y que la inflación y que la canción pero sigue habiendo órdenes de compra que disminuyen, pero sigue habiendo. Eh, muchos mercados contextuales muy, muy, muy ocupados enfrentando todos los escenarios que se están confluyendo. Las órdenes completas llenas, o sea, no, no hay manera de pedir nuevas órdenes, por ejemplo, en el sector plástico, ¿no? Es impresionante, sólida la economía. Oye, pero los primeros dos trimestres fue recesión. no. Nos demuestra esto que para nada. El ISM de servicios cierra en 59.9 unidades. No, perdón, 56.7 con un alza de 1.4. 26 meses arriba de umbral. Y aquí solo empleo está bajo de umbral dos meses. Inventarios están abajo de umbral dos meses, o se le están acortando porque no hay entregas nuevas. Importaciones están abajo de umbral dos meses y, el, y la sensibilidad de los inventarios está abajo de umbral un mes. Todo lo demás, que son como seis sub, subindicadores positivos. Y estos dos indicadores en particular son los cuales sirven para determinar cómo vienen las órdenes de compra para maquiladoras aquí en Juárez y pues los dos, por lo que está diciéndose pues vienen bien ¿no? el empleo va a seguirse generando y el empleo va a seguir dando de sí ahora bien, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas también el primero de agosto a las 12 del día emite su indicador IMEF y aquí los resultados es de julio de 2022, el principio del tercer trimestre y dice el título buen inicio de trimestre Ambos indicadores, manufacturero y no manufacturero, en el mes de julio muestran incrementos, en contraste con los dos meses previos que habían registrado disminuciones, e incluso el manufacturero que había caído a, a territorio de contracción. Ahora ambos están arriba de los 50 puntos, umbral base, y ambos están en escenario expansivo. Este resultado sugiere luego de la pérdida de dinamismo que se tuvo, sobre todo a finales del segundo trimestre, que ha recobrado vigor a inicios del tercero, el entorno global sigue siendo de amplios retos, hay disminuciones generalizadas en perspectivas de crecimiento a nivel global, enfáticamente por organismos internacionales como el Fondo Monetario, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, pero en repetidas sorpresas al alza con datos inflacionarios que presionan por todos lados y que además traen consigo pues diversos componentes de integración, o sea, sí la guerra de Rusia y Ucrania es una parte, COVID cero como política en China es otra parte, cuellos de botella originados desde, desde cuarentenas originales del 2020 es otra parte, los supercheques y la inyección de, de, de recursos en Estados Unidos, la liquidez, etcétera, es otra parte. La problemática de los antivacunas seguramente sumarán algo por no vacunarse y ponerse en riesgo y no tener llenos los puestos laborales que se están reclamando en los Estados Unidos para surtir la demanda de los mismos consumidores estadounidenses es otra parte, las políticas públicas en México es otra parte, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en esa lógica, pues obviamente todo este escenario de retos son parte de las eh, amenazas que hay en este momento para este indicador hacia adelante. Pero con todas ellas, julio se crece. El manufacturero resultó un aumento de 2.9 unidades para llegar a 52.2 y llegar a terreno de expansión. Este, cuando se hace, hace el análisis de tendencia ciclo, que es un promedio móvil de tres meses, lleva 18 meses contiguos en terreno de expansión, en 51.5 puntos, y cuando se hace ajuste por tamaño de empresas de empresa, porque ya sabe usted, hay empresas chicas y empresas gigantes, se pues tiene que hacer un ajuste, pues este tiene también este, dos años, más de dos años en expansión para los efectos el indicador manufacturero que incluye servicios comercio y agricultura sube cuatro décimas y está en, arriba de umbral en seis meses continuos cuando se hace el análisis tendencia ciclo de tres meses promedio se llega a 52 puntos y cuando se hace el análisis de tamaño de empresa se llega a 53.1 el de tendencia, tendencia ciclo tiene 18 meses continuos al alza y el de ajuste de tamaño de empresa, 11 meses. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las economías de México y Estados Unidos se están desacelerando, sí, hay indicadores que muestran que van disminuyéndose o debilitándose la actividad económica, pero no en una posición donde ve, podríamos ver en un plano cartesiano un gráfico con pendiente, no sé, casi de 90 grados o algo así, ¿no? O sea, para nada. Está estable en el escenario que estamos. Decir que las cosas van bien es ridículo, porque México debería ser a tasa de 7% para solventar su bienestar, generar 2 millones de empleos anuales, y, entonces, y mantenerlo por muchos años y estaríamos bien. Estar como estamos es estar como siempre, en un estadio mediocre, en donde no alcanzamos nuestro potencial, pero como mínimo no estamos en recesión, al menos no por el momento. Esa es mi conclusión personal que puedo arrojar sobre la lectura de los indicadores. Y si nos vamos al norte del país y nos vamos al ISM y su reflejo hacia Maquila, nuestra dependencia principal para ciudades fronterizas como Juárez, pues los meses por, por venir vienen bien. Va a seguir habiendo una demanda de empleo, va a seguir habiendo este, necesidades de mano de obra, alta rotación, circulante que ayuda a la inflación un chorro, O sea, entre más gane la gente, más traiga la moneda, pesos y monedas en la, en la cartera, más gasta y más se genera inflación, pero al final del día es mucho mejor este estadio que uno recesivo, porque ya los conocemos, 2009 usted se acuerda, no había empleo, 2001 usted se acuerda, una tercera parte del empleo formal se perdió, en el 95, ¿cuánto desastre no ocurrió en México? En el 82, 85, caramba, fue un periodo de detrimento absoluto. Esas son recesiones. Lo que vivimos, sí, mediocre, pero sigue siendo crecimiento. Aprovechémoslo y asumamos, no sé, mecanismos de protección individual financiera que nos permita que cuando llegue la recesión, porque seguramente va a llegar, no nos dañe tanto nuestra estructura patrimonial. Es lo que tenemos en el programa el día de hoy. Mañana va a estar Adriana Parada del equipo de UTEC para seguir hablando de innovación y tecnología. Lo invitamos a, a mantenerse sintonizado con nosotros aquí en el 1300 AM. Y bueno, pues seguimos en comunicación. Muchas gracias por su atención. Gracias, Arturo.